La mañana de ese jueves fueron velados los restos de Junior José Batista, alias Billy, muerto a tiros en confuso incidente ocurrido en la provincia María Trinidad Sánchez. Cuestionamos a la madre del hoy occiso, quien exige justicia por la muerte de su hijo y a su vez asegura que lo vendieron. Todo el mundo tiene derecho a, a recuperar su vida pasada. ¿verdad? se ha sido mala vida y ya él estaba tranquilo.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 yo le dije, me llamaron de, del centro, un tipo, un muchacho, ahí me dijo, doña, pues me vendieron el menor, lo metieron preso. Y yo, yo, ¿qué? Pues yo no sabía nada. Y me dice, sí, está preso, Narcótico lo agarró y le pusieron 29 porciones. Y digo yo, pero él nunca cayó preso, por droga, yo, yo no sabía nada. Entonces digo yo, dame el número de, del amigo que dice. Y me dio el número y yo lo llamé, me digo yo, al lado, eh, dígame qué fue lo que pasó con el pequeño. Y me dice, di que nada él está preso ahí, la dirección se lo llevó. Y cuando digo yo, ¿y por qué? Porque él no, no estaba pudiendo control. Dice, no, ahí, yo no sé, Mira a ver lo que usted hace. Porque él, di que me vendió a la, con los jefes de narcóticos, pero el último que iba a vender va a ser a mí. Y precisamente en esta vivienda ubicada en el sector La Javiela de este municipio de San Francisco de Macorís, son velados los restos de este joven muerto a tiros en el municipio de Nagua. Para NTN reportó Joanny Paulino.